tan como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como el aire que Cierto como que le canto y él me puede huir, Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Le puedes contar ese problema que tienes Jesús está aquí y si quieres le puedes servir tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto como que le canto y me